De Halo 3, el puente y la consola de activación de anillos. Formada por 3,390 piezas, esta es una imagen extremadamente inusual. El creador de esta obra, Vladimir K., pide que la llamen simplemente el puente. La plataforma del panel de control está hecha de varios niveles, como en el juego. Según Vlad, al principio la Garp Mind estaría en forma primordial, luego se decidió por hacerla en su evolución y se muestra con cuatro tentáculos. Para hacer el diseño más estable, ató desde la parte inferior dos tentáculos, que pueden girar fácilmente. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y no olvides pasar por Instagram y Facebook. Blockers. ¡Cambio!